La gran pregunta, podemos decir, ¿no? Pero bueno, desde, desde hace bastantes años había algunos expertos que decían que la realidad aumentada era como una disciplina que estaba englobada dentro de la realidad virtual, ¿no? Eh, realmente los que llevamos tiempo trabajando y desarrollando en temas de realidad aumentada sabemos que son disciplinas completamente diferentes, en el sentido de que la realidad virtual es algo completamente inmersivo en el que el usuario pierde la referencia del mundo real, sin embargo en realidad aumentada hace justamente lo contrario. Lo que hace es eh, mantener la imagen del mundo real del usuario y superponer cualquier tipo de información digital que se puede crear con un ordenador eh, en el mundo real del usuario, ¿no? Y puede tener aplicación en muchísimos campos, desde la medicina, turismo, eh, temas de seguridad, industria, educación, cultura, en eh, muchísimos campos, ¿no?